llega el otoño y con él llega el cambio de exterior a interior. Muchos de los canabicultores por estas fechas comienzan ya a preparar sus cultivos de indoor e incluso los más adelantados ya comienzan a poner a germinar sus variedades. Si quieres saber desde hoy un poco más sobre el cultivo en interior, quédate con nosotros que hoy daremos algunos consejos. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos llega desde Zamora. Verdeflor nos pregunta ¿Qué es mejor en indoor? ¿Habitación o armario? Hola Verdeflor, dependiendo de las necesidades que vayas a tener será conveniente que te decantes por un armario o por una habitación. Todo tiene sus pros y sus contras. La posibilidad de utilizar armarios de cultivo te otorga una serie de facilidades que no te da otra forma de cultivo. Estos cubículos, que pueden ser de diferentes tamaños, permiten crear las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de las plantas de forma más sencilla, ya que permitirá mantener la temperatura y la humedad de forma estable y favorecedora y no dejará que penetre la luz externa alterando el fotoperiodo que pueda haber en el interior. Asimismo, también resulta menos complejo el control de la iluminación de tu cultivo, ya que normalmente sus paredes ya vienen diseñadas para reflejar la luz que rebota en la pared. Además, al no ser espacios muy grandes, no necesitarás luces excesivamente potentes. Por todo ello, el poder tener todo más medido y controlado, siempre es más difícil tener problemas de plagas. Por lo que tendrás cultivos más seguros y no solo por esta cuestión, ya que serán también muy discretos. Sin embargo, una habitación también puede darte algunas ventajas, pero requerirá de un poco más de experiencia, conocimiento y herramientas más potentes. Por norma general, cuando tienes una habitación dispones de mucho más espacio que en un armario, por lo que tus necesidades serán mayores, mayor potencia en la luz o más luces, extractor e intractor con capacidades de aire más grandes o incluso un climatizador más potente. La capacidad en número de plantas que te proporciona un cuarto de cultivo son inmensamente más grandes y las posibilidades con imaginación se multiplican. Evidentemente en un cultivo en habitación tendrás más espacio y producción pero más factores en los que pensar. Nuestro consejo verdeflor es que si no tienes mucha experiencia en cultivo te decidas por un armario no muy grande y en cuanto cojas la experiencia necesaria des el salto a una habitación si dispones de ella. Seguro que de esta forma disfrutarás tus próximas cosechas.